En este video tutorial vamos a ver cómo crear una rúbrica. Hacemos clic en el iDevice rúbrica, podemos modificar el título, incluso ponerle un icono. Bien, podemos tomar y hacer la rúbrica desde cero o tomar una rúbrica de ejemplo. Tenemos un banco de rúbricas, por ejemplo, una rúbrica para evaluar un trabajo escrito. Se nos abren todas las opciones y aquí en cada una de ellas podemos cambiar el texto. Incluso podemos agregar una nueva fila o una nueva columna. Aquí escribiríamos el contenido. Si queremos eliminar esta fila, hacemos clic en el botón correspondiente, podemos introducirle una información sobre el autor inicial de la rúbrica e incluso podemos generar unas pequeñas instrucciones Incluso esta parte de aquí podríamos cambiarle el texto, si queremos... Bueno, el proceso es sencillo, o tomamos una de las rúbricas que está en el banco o empezamos a generar una rúbrica desde cero. En cualquier caso, lo interesante de las rúbricas, eh, al menos a mí desde mi punto de vista, es muy interesante, es que las rúbricas podremos hacer que tanto nuestros alumnos como nosotros podamos evaluarlas de una manera eh, rápida. Para ello, eh, cuando estamos en visualización previa y tenemos ya el contenido generado, podemos ver que tenemos un enlace que lo que nos hace es, eh, permite, eh, pues bueno, mm, obtener una valoración inicial de todas las cosas que estamos evaluando. Podemos mm, poner el nombre, la fecha en que ha sido creada y la puntuación que va a tener. Si nosotros vamos haciendo clic en las diferentes casillas, nos saldrá automáticamente la puntuación que va a tener. Tendríamos 15 puntos de 16, de manera que nosotros podemos imprimir esta rúbrica o poner eh, el nombre del, de otro alumno, de otro grupo de trabajo de alumnos que hayan hecho el trabajo y que les estamos evaluando, de manera que cada vez que eh, evaluamos a uno diferente le ponemos el nombre e imprimimos y nos guardamos el pdf resultado